Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a eh, hablar sobre una información muy importante que nos están pasando sobre Omega Pro. Eh, ya que Juan Carlos Reynoso está escondido, no quiere dar la cara, toda la información la está transmitiendo a, par, a, a través de sus líderes, la gente que aún sigue creyendo en Omega Pro. ¿Cuál es esa información, Emanuel? Bueno, pues vamos a escucharla por acá. Decidan continuar con el broker. No se puede retirar mensualmente del broker. Por lo menos por los seis meses que va a estar en el broker. Porque el broker necesita también generar. Voy a decirles una cosa. El broker cobra 40% de todo lo que está generando. Queda para él. El dinero lo van a dar a partir de este momento a través de un broker. Ese 40% es lo que la compañía generaba de ganancia, Pero si ustedes se den cuenta. El broker les va a cobrar un 40%. Lo rentable que es. La compañía no trabajar con un broker y trabajar solamente con traders, simplemente independientes, se lleva una buena cantidad de ganancias. Por eso que decimos que la compañía está muy estable económicamente. No ha tenido ningún problema económico. Ahora ese 40%. Si la compañía no tuviera ningún problema económico, les daría su dinero directamente, haría pagos manuales y le diría Miguelito, toma, aquí está su dinero. Javier, tome aquí está su dinero. Pedro, aquí está su dinero. Pablo, aquí está su dinero. Pero no, lo que están haciendo es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque no es que este dinero se lo van a dar a un broker y usted ya va a poder retirar su dinero. No, Usted le va, a, eh, ellos le van a dar su dinero a ese broker y usted se va a tener que esperar seis meses para poder retirar, poder retirar entre muchas comillas, vamos a ver qué otra artimaña van a preparar de aquí a dentro de seis meses cuando ustedes vayan a, a retirar. Les van a hackear el broker, eh, eh, tienen que hacer auditorías, eh, o sea, hay muchísimas cosas que podrían pasar en estos seis meses. Lo que están haciendo señoras y señores es simplemente aplazar los pagos, poniendo más tiempo a los pagos. ¿Para qué? Para ellos ganar tiempo, para ellos poder eh, ir preparando el camino judicialmente para que la gente se le vaya olvidando, que la gente no los denuncie y alargar esto lo más que se pueda. Eso es lo que están haciendo en este momento. El 30% lo reciben los brokers, entonces no hay que pagarle comisión a los brokers, ellos ya comen su parte, ya comen su parte y aparte nos van a dar una rentabilidad de un 8 a 12%. Por la misma estrategia que están utilizando que Omega Pro utilizó todos estos meses, todos estos años para generarle rentabilidad. ¿Cuál es el nombre del broker? En los siguientes días se va a decir. Qué interesante que no digan el nombre del broker. ¿Será acaso que van a aplicar la misma de lo del exchange? ¿Va a crear su propio broker eh, para que la platica siga estando en las mismas manos? Igual como hicieron con el exchange. Que es una página creada hace alrededor de un mes. Lo crea, la creó la misma pro Para que la plata de ese token no salga de ahí. ¿Será que van a crear un propio broker también para que la platica parezca que está en otras manos? Pero está en otras manos. Está en las mismas manos, perdón. A mí me parece que eso es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque no están dando el nombre del broker. Si fuera real que van a hacer en un broker de verdad, darían el nombre para usted desde ya, tenga la confianza y usted vaya e, e investigue ese broker, que esté regulado, que tenga una trayectoria y que su historial esté totalmente limpio. Pero como no cumple ninguna de estas tres, el, el nombre lo van a dar de sorpresa, para que cuando ya el dinero esté ahí, usted ya no pueda hacer absolutamente nada pero usted va a poder entrar a través de MetaTrader, Meta disculpen, 4 o 5, va a poder entrar, va a poder ver. MetaTrader es, para los que no conocen de este pequeño mundillo del trading, es la, la aplicación que se utiliza eh, para usted hacer eh, operaciones en Forex, eh, ya sea por, mediante unos pares en específico que puede seleccionar, en fin, eso es. El broker, su página va a poder ver todos los días, tanto en azul, en rojo, todo lo que se está haciendo, todo el trading. Lo... Cosa que en la página de Omega Pro, en la estrategia Neptune, aparecen operaciones los días sábados. Repito, vean que por todo lado los engañan. Forex no trabaja los días sábados. Qué interesante que en la estrategia Neptune aparecen operaciones los días sábados. Cuando Forex está cerrado. Lo van a poder ver todo, sin ningún problema. Y es obviamente un bloque regulado, ¿Ok? Para que todas las personas que pensaban que Omega Pro no hacía trading, van a verlo y van a ver en los siguientes meses cómo ustedes que se generan. De hecho, les voy a mostrar algo. La gran mayoría de, eh, de brokers para estas fechas están cerrados. O sea, usted aunque esté haciendo operaciones en Forex no lo puede hacer porque el broker que usted utiliza se necesita un broker un intermediario entre usted y la y el mercado de forex la gran mayoría el 80% está cerrado eh, voy a, a mostrarles algo por acá a mí me mandaron una captura donde aparecen un líder mostrando las ganancias que ha tenido durante estos días la cosa es que a mí eso me sorprende mucho porque como como les digo la gran mayoría de brokers no están trabajando para estas fechas muchos cerraron desde el 15 hasta acá si sí quedan algunos pero es alrededor del 30% yo se los digo porque eh, como algunos de ustedes saben yo eh, tengo alrededor de un año de estar aprendiendo a hacer trading tengo un amigo que tiene más de 10 años de estar operando en trading y él me ha enseñado mucho. De hecho, yo le paso dinero para que él me haga operaciones. Sé cómo funciona este mercado. Y bueno, no, no encuentro la imagen que se me hizo. Y este, o sea, sí está bien. Digamos que, que aparecen esas imágenes los días los días. Eh, en los que no está cerrado o porque están utilizando un broker veanlo aquí Espere para que no se vea la imagen de la persona veanlo aquí aquí me mandaron eh, esta esta es una líder de eh, omega pro la cual eh, tiene está mostrando las ganancias del día 21 Cosa que a mí me extraña porque el, el, el 70% de los brokers están, están, es, no están trabajando para estas fechas. Démosle el beneficio de la duda de que es que eh, están trabajando con ese pequeñísimo 30% de los brokers que sí, en, sí están trabajando para estas fechas. Pero yo quiero que ustedes pongan atención a la fecha en la que usted puede comprobar realmente Omega Pro no está funcionando o que esos números que aparecen en la estrategia Neptune no son reales, es yendo a estas fechas. Si llegan estas fechas y si usted ve ganancias reportadas en la estrategia Neptune, ganancias reportadas de Forex, de Omega Pro mediante Forex, en estas fechas, usted mismo va a poder comprobar de que es falso. De que esa eh, de que todos lo, los numeritos que le muestran a ustedes son falsos, aquí está viendo, eh, estamos viendo en la página Daily Forex los horarios de trading de Navidad del año 2022 y año nuevo 2023. Fechas en las que va a estar cerrado Forex: sábado 24 de diciembre del 2022, va a estar cerrado, lunes 26 de diciembre del 2022. Martes 26 de diciembre del 2022. Sábado 31 de diciembre del 2022. Para año nuevo. Martes 3 de enero. Y miércoles 4 de enero. Apúntense bien estas fechas. Para que ustedes mismos corroboren esta información. Si ustedes entran a la estrategia Neptune y ven. Eh, Omega Pro está teniendo ganancias estas fechas. Ojo cuidado. Porque está, cómo van a tener ganancias en esas fechas si Forex está cerrado. Yo dejo la información sobre la mesa para que ustedes eh, terminen de corroborarlo por sus propios ojos. Y vamos a continuar. ¿Qué me hizo? Aquí está. Oye, ahora te doy un ejemplo. Te preguntaba yo si tú eres, por ejemplo, un platino o un un rango gol decía me puede decir cuántos diamantes tienes en los últimos tres no cuántos silver tienes en los últimos tres? ¿Tienes en, el, en los últimos dos meses tú vas a poder entrar en tu plataforma entrar en una opción y ver cuántos silver ha cerrado en tu equipo en los últimos dos meses perdón ese no era el audio que estábamos escuchando el audio es Mira, ojo no se asusten cuando vean días en rojo ya, porque es así días en rojo días en azul al final todos los meses van a tener el porcentaje que la compañía siempre les ha prometido. Eso no se preocupen. ¿Alguna pregunta más, Daniela? Cuando uno hace trading es imposible todos los meses salir en números verdes como lo hace Omega Pro. Es imposible salir todos los meses en verde o en azul. Eso no se puede. Sí, están consultando. El, el broker solamente se puede para una sola cuenta. Eh, ¿Qué pasaría con los que tienen varias cuentas en Omega? Ya, a eso qué buena pregunta. Nosotros para, para el broker somos un sueño por un lado, por la cantidad de dinero, y somos una pesadilla por otro lado, por la cantidad de cuentas. Se está negociando todo esto. Los dueños están negociando con el broker las mejores opciones para ver cómo se juntan todas las cuentas o si se hacen por separado. La cosa es que en eso no se preocupen. Todos van a poder ver la ganancia de cada cuenta que tiene. Yo tengo más de 200 cuentas. Así que... O sea que esos 3 millones de personas son personas como este señor que tiene más de 200 cuentas. Interesante. Entonces no es tan difícil hacer... Eh, a trabajar con una, una empresa o con un corporativo que tiene 3 millones de personas cuando en realidad las personas físicas reales son... La décima parte. Que se imaginan, ¿no? Como también eso me tiene en la cabeza. Y yo sé que muchos de ustedes también tienen muchas cuentas en la compañía. No se preocupen. Va a haber una solución para todo ello. Los famosos ¿Okay? El broker, Obviamente está interesado porque son casi más de mil millones de dólares que está recibiendo. Con lo cual va a ganar mucho dinero. Pero a la vez también está obviamente viendo cómo va a trabajar por la gran cantidad de cuentas que hay. Pero sí, va a haber una solución. Ya eso ya está... Casi finiquitado, no se preocupe en ese sentido. Lo que sí es que a partir del 29 y el día 24, por eso quiero que el día 24 o el día 20 a partir del día 20 esa información la van a hacer pública de manera oficial el 24 de diciembre. O sea que si usted estaba esperando su platica de Omega Pro para comprar los regalos de navidad, pues va a tener que esperarse seis mesecitos más, que son seis mesecitos más. El 24. Estén atentos porque en la página oficial de Omega Pro va a salir un comunicado. Y ahí van a explicar mucho más detalladamente algunas cosas para que ustedes estén listos a partir del día 24, para que ustedes puedan entrar a la plataforma de broker y tengan ahí la opción que va a decir retiro. Y por la opción de retiro, o sea bien cancelar mi cuenta o ya llegué al 300% y también quiero retirar. O la otra opción, brokers, que quiere decir que el broker va a seguir trabajando puras mi dinero por estos seis meses, ok, que la compañía le está entregando al broker, ok, entonces ustedes van a tener la opción y también va a haber ahí arriba el nombre de su usuario con el porcentaje que ustedes tienen para retirar, donde va, se, va, se va a sumar el capital más la ganancia en el caso de... O sea, ustedes van a poder ver esos numeritos, pero hasta dentro de seis meses les van a dar la opción de sacar el dinero. ¿Qué va a pasar de aquí a esos seis meses? Quién sabe, usted siga esperando. Tranquilo, si como, como repito si Omega Pro tuviera la plata directamente o, o no tuviera la plata porque probablemente sí la tiene, lo que no tiene es la voluntad de pagar. ¿Por qué? Porque y de esto se trata, de llevarse el dinero de todos, si tuviera la voluntad de pagar lo que haría es, tome, le damos pagos manuales, si usted quiere reinvertir reinvierte y si no vayas, pero como no es así. Están dándole más largas al asunto. Después de aquí a seis meses, quién sabe con qué van a salir. Bueno, pues, le comento. La mejor solución que la compañía ha resuelto es entregar todo el dinero de los 3 millones de socios que tienen en este momento a un broker. 3 millones de cuentas. ¿Para no qué? Esos. Para que a través del broker o pueda cancelar su cuenta, o sea, retirar su dinero, sacarlo, si ya digo, 100%, o seguir trabajándolo y generando rentabilidad sin ningún problema con la misma con la misma ganancia o rentabilidad que te da la compañía gente yo no sé si ya se los han dicho pero ese dinerito ustedes no lo van a ver ya ese dinerito lo que estamos aquí es viendo un, un show una puesta en escena un espectáculo aquí ellos van a seguir con esto y que con cambios y que vamos a cuando se cumplan los seis meses de este supuesto nuevo rocker van a salir con algo más de que no de que nos volvieron a hackear de que ahora hay que hacer una auditoría ¿por qué? porque este bro si quisieran pagar hacen pagos manuales es así es fácil le piden a usted llena un formulario presenta pruebas de que usted es el dueño de esa cuenta y lo liquidan y se tome aquí está su platito pero no aquí sigue el circo aquí sigue todo este montaje por los siglos de los siglos va a tener la opción o la estrategia que tenía Omega Pro, que es Estrategia Neptune, la estrategia que utilizaba para poder generar ganancias. ¿okay? La página donde aparecen ganancias los días sábados cuando el mercado de Forex está cerrado. ¿Okay? Este broker va a tener esta estrategia que la compañía le está entregando para poder dar la misma rentabilidad que le daba mes a mes. Ok, ahora vamos punto por punto para entenderlo. Si tú quieres cancelar tu cuenta que es entendible por todo lo que ha pasado, lo vas a poder hacer. Es entendible, no es lo más lógico que va a hacer todo el mundo. O sea, la gente no es tan idiota como para volverle a meter dinero a Omega Pro sin ningún problema. ¿Cómo? Bueno, al menos el día yo... 29 van a empezar a llegar link ya para que ustedes puedan entrar a las páginas de este broker y van a tener la opción de cancelar su cuenta y cuánto van a retirar. Bueno, como ustedes sabían, dentro de la compañía Omega Pro, había cuando yo cancelo mi cuenta una penalidad del 30 uh -huh. por ciento el capital y la ganancia tenía la regla la regla 70 30. O uh -huh. sea, saco el 70 por ciento y el 30 queda. No eso era la penalidad por cancelación de cuenta, o sea, 30 por de mi capital y 30% de mi ganancia. ¿Ok? Dos veces 30%. Ahora no va a ser así, porque tu dinero lo tiene el broker. Entonces, la única penalidad va a ser el 30% por ruptura o por eh, cancelar licencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo simple. Tú tienes una cuenta de mil dólares que ha trabajado seis meses. Por ende, son mil de capital y son 600, un promedio de ganancia por esos seis meses. O sea, sería mil Ok, tú solamente, a ti solamente te van a descontar la penalidad. O sea, solamente un 30 de penalidad. En pocas palabras, sería mil menos el 30 Ojo solamente la penalidad, ya no ya te van mil, a mil, descontar la regla 70-30 y, y tú vas a poder retirar lo que, lo que te da el dinero menos el 30% a través del broker ¿Qué necesitas? Simplemente tener tus datos al día, mostrar que eres la persona dueña de la cuenta obviamente el broker te va a pedir tus datos y luego simplemente sustentar Esto de alguna es otra forma. cosa gente sí si, si, si realmente es un broker real con, con una trayectoria que usted pueda analizar en eh, eh, eh, que ha hecho ese broker eh, que esté regulado que cumpla con todas las normativas si fuera si es así esta información sí porque cuando usted ingresa a un broker le van a pedir toda esta esta esta información suya se llama KYC note your client y eh, si ustedes le dan esta, inform esta información a ellos Siempre y cuando sea un broker real, que no creo, si es un broker creado por Omega Pro o es un broker que tiene menos de seis meses de estar en el mercado, de haber sido creado, yo no recomendaría pasarle la información suya a, a, esta, a esta gente a este nuevo broker. Ahora, todas las alarmas encendidas porque no han dado el nombre de cuál es este Es una broker. cuenta pequeña a través de estados de cuenta de tu banco que te ingresa y sale dinero. Y si es una cuenta grande de más de pongamos 30 mil dólares para adelante a través de otros documentos de negocios, empresas que tú tengas o cualquier tipo de documento de repente. Vamos a dejar estos audios hasta acá porque sí es bastante información. Aquí yo tengo toda la llamada, me la pasaron, eh, pero vamos a leer eh, un resumen que me pasaron de estos, estos cambios. O sea, todo este audio que me mandaron está resumido en en estas en esta parte. Ok. Esto dice que es así. Dice. Número uno, Pasarán el dinero a un broker regulado. ¿Cuál es el nombre de ese broker? No lo sabemos. Si fuera regulado ya lo hubieran puesto el nombre para que la gente tuviera la confianza y la certeza de que es así. Pero lo están ocultando, lo cual deja mucho que decir el número 2 el 29 de diciembre se, se envía el link del broker y se pueden hacer ya retiros falso porque hay que esperar 6 meses número 3 al cancelar licencias te descuentan la, pena, la penalidad que es el 30% ya la regla 70-30 no se debe mostrar que eres dueña de la cuenta y sustentar a través de documentos. Seis meses estará el dinero en el broker y luego pasará nuevamente a la plataforma de Omega. Si tu cuenta triplica, retiras el 70% y el 30% va a ganar una rentabilidad mensual de 8 a 10%. Solo por seis meses mientras está en el broker. Hasta completar los otros 10 meses. <coughs> Perdón Para retirar por el broker Los datos deben concordar en la cuenta Omega Con tu pasaporte o cédula Si no ya toca esperar 6 meses Que el dinero vuelva a la, plata a la plataforma de Omega Pro Para retirar sin problemas Gente, le están dando largas al asunto Están haciendo esto un circo Están haciendo esto una telenovela Gente, eso es todo Recuerde que toda la información que ustedes tengan. Me la pueden pasar a mi número de teléfono. Que está aquí abajito. Aquí. Aquí. <ríe> eh, mi número de WhatsApp es. Van a escribir más 506. Luego 8973 9988. 8973 9988. Y ahí me pueden pasar toda la información que ustedes tengan. Gente, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima.